Hay una, hay una llamada. Vamos a Buenos ver. días. Buenos días. No se escucha. Adelante, ah. Yerian. ¿Está ahí la llamada? Bueno. Gracias, Carolina. Gracias a Francia, a todo el equipo de producción. Miren, a propósito de la basura, de los vertederos improvisados, de los diputados, de toda la situación que se vive en la República Dominicana. Miren, hay una corriente teórica impulsada especialmente por Emily Durkheim, que fue un sociólogo, eh, que plantea lo que es el funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? Esta corriente teórica que le asigna, eh, de, ellos hacen un planteamiento de que cada persona, cada individuo, dentro de la sociedad tiene un rol. Carolina tiene un rol, yo tengo un rol, Francis tiene un rol. Sí. Imagínense ustedes que este programa, vamos a poner el amplio muchachos, este programa es la sociedad. El rol de Carolina no es el mío y el de Francis tampoco es el mío. El mío no es el de ellos. Cada quien tiene un rol asignado dentro del programa. ¿Qué resulta? Ahora ya pueden venir al corto. Si no hay una definición del rol, entonces estamos perdidos. Pero si no hay una vigilancia, una supervisión del rol, también estamos perdidos. Y de eso la importancia del funcionalismo. Cuando eh, se denuncia que hay un vertedero improvisado en un lugar cualquiera, significa que alguien no está cumpliendo con su rol. ¿Cuál es el rol del ciudadano? Es cumplir con la ley. Y dice la ley, que usted no puede, por ejemplo... Eh, tirar desechos sólidos en un lugar donde está prohibido, ¿verdad? Ser, Pero la persona lo va a tirar. O a hacer justicia por su propia mano. La gente va y la tiran donde sea, ¿verdad? ¿A quién le corresponde vigilar el rol? A la autoridad. Eso es, para que, eso es para, que, para que delimitemos la función de cada quien en la sociedad. Cuando elegimos a un alcalde, cuando elegimos a un presidente, a un diputado, es para que ellos cumplan con un rol determinado. El alcalde tiene que vigilar. ¿Verdad? Porque el municipio esté bien, esté limpio, eh, desarrollo, lo que sea. Pero vamos a, focaliz a focalizarnos en el tema basura. Se supone que si el alcalde que está para administrar, que fue electo de acuerdo a nuestras leyes, de manera democrática, para que represente a la ciudadanía, él tiene un rol mucho más importante que el mío y que el de Carolina y que el de Francis, y con mucho más eh, nivel de responsabilidad, porque fue electo por la población. Si hay un vertedero improvisado en un lugar, ¿de quién es la culpa? ¿Es de, la ¿Es de los ciudadanos? No, es de usted como administrador, porque a usted se le puso ahí para vigilar y para administrar a esa sociedad que se llama San Francisco de Macorís para ponerle un límite. Entonces, quiere decir que si hay un vertedero improvisado, el alcalde no está cumpliendo con su rol de alcalde, de administrador del municipio. Hay policías municipales que se supone que tienen que evitar que alguien coloque eh, la basura donde no se tiene que colocar. Y hay una policía que tiene también que investigar eso. Pero hay un ministerio público en, en el área del medio ambiente que debe investigar porque eso contamina el medio ambiente. Fíjense ustedes cómo hay una cadena de roles y que no se cumple ninguno de ellos. Vamos a entender eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como comunicadores? Tenemos que explicar a la gente cómo funciona la sociedad o cómo debe funcionar. Por eso yo soy un apasionado del funcionalismo. Yo creo en que cada quien tiene que tener un rol específico y tiene que cumplirlo. Pero si no lo cumple, tiene que haber un supervisor, que ese es su rol, supervisar el rol del otro para que le dé cumplimiento. Y lo voy a decir porque yo le he puesto a prueba aquí en la empresa donde la que yo trabajo. Yo antes, hace unos meses, dirigía un equipo técnico de camarógrafos y tramoyistas. Yo tenía la, la, la función, el rol de supervisor de ellos. ¿Qué yo hacía? Lo estudiaba a cada uno de ellos. Y yo sabía a quién tenía que ponerle más vigilancia. Lo conozco como la palma de mi mano. Yo conozco aquí al cojo sentado y al ciego durmiendo. Aquí. Y yo sé a cuál tenía que vigilar más. ¿Mm? Por eso había un horario en los que yo venía a la empresa. Hay horarios que lo que yo no vengo porque yo sé que el que está ahí cumple fielmente con su rol. Se llama seguimiento y vigilancia. El seguimiento de una persona, por ejemplo, cuando tú sometes a una persona a prueba y en varias ocasiones te da que, no, que, que es una persona cumplidora, deja de vigilarlo, que no es necesario. No es necesario. Cuando tú frecuentemente estás supervisando a una persona y esa persona no te da ningún tipo de problema, deja de vigilarlo porque no es necesario. Una persona es responsable. Hay otros que no, que hay que estar encima de ellos porque son diferentes. Ni los dedos de la mano son iguales. Entonces, ¿qué resulta? Si el Estado tiene verdad, gente cumpliendo con un rol de supervisión, de vigilancia de la comunidad, vámonos a la comunidad, de la comunidad, del sector, del barrio, del municipio, eso no se da. Lo que pasa es que si, no, si tú no tienes gente encargada de supervisar eso, te va a suceder. ¿Por qué la gente tira? Y, y voy a hacer un reportaje de eso, de los vertederos improvisados. En las Guasumas, por ejemplo, hay sí. tres vertederos improvisados desde la calle Castillo, vale. eh, desde el Pablo VI hasta la comunidad del Aguacate, que yo lo puedo ver. De, una pregunta. ¿Tú estás convencido de que los, ley, se, se, se forman plena. los vertederos improvisados porque no cogen la basura? ¿O porque por tu sí. casa no pasó, al menos a Yallán? Yo, yo le voy a hacer una pregunta personal. Uh -huh. Cuando no pasa el camión y se te acumula, sí. tú idealiza que al momento que vayas a salir, recoge la, los, las fundas, te las llevas en tu carro y la tiras en el vertedero improvisado. No. La dejas Pero ahí. Pero eso soy yo. Pero eso es, es para pero, que pero tú para sepas un momentito. que el ciudadano soy yo es como principal ciudadano que no, actor. Y yo incluso, para que, pero que yo tengo una formación distinta a la que tiene, ah. por ejemplo, cualquier ciudadano. O, o que tiene tú que tiene o ella. Somos formados de manera distinta. Por ejemplo, si yo me como una menta, tú puedes estar seguro que esa menta va al bolsillo hasta que yo encuentre esa zafacón? Seguro. Tampoco. Pero esa es mi formación. ¿Verdad? Yo no puedo exigirle a Giovanni que se comporte como yo porque la formación de ella y el rol de ella no es el mismo mío. Yo no puedo, por ejemplo, de hecho, sí. Sanz, que es maestro y acaba de llegar aquí, eh, presidente de, bueno, de, de, de la gente del colegio privado, él no puede exigirme a mí que yo eduque a mis hijos como lo educaría a él. No, porque el rol de él es distinto al mío. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo exigirle a una gente que no sabe leer, que tiene que educar a sus hijos de manera correcta porque ese no es su rol. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿qué resulta? Si hay vertedero improvisado en San Francisco de Macorís es porque la autoridad, la persona que tiene el rol, ¿verdad?, de vigilar y de, y de impedir que eso se dé, no está cumpliendo con su rol. Yerian, tan sencillo como es. Un eso. puntito, pero súmale ahí que antes no pasaba. Entonces, te quiero decir que hay un problema no, no, Por eso No hay los no hay fácil, Señores, no hay que, nivel. Mire, no hay que, no hay que, no hay que romperse las, las, las, las vestiduras. Es tan fácil como lo que dice Carolina. Antes, en, en la gestión de Alex Díaz, ¿verdad? No sucedía, o sucedía menos, ¿verdad? Significa que quien, quien tenía el rol estaba cumpliendo con su rol, que era el alcalde. ¿Qué hacía el alcalde? El alcalde se tiraba cada rato de madrugada en la calle, vigilando si los camiones estaban recogiendo la basura. Y si pasaba por una calle y veía basura, llamaba de una vez. Era una presión constante. Significa que él estaba cumpliendo tengo, con el rol. Yo tengo un plan, una propuesta. Bueno, pero... Sí, no, no Permítame no terminar, ¿verdad? Para, para que la gente entienda. Si en una comunidad hay basura acumulada en un lugar donde no tiene que, alguien no está cumpliendo con su rol, y ya dije, el alcalde, la policía municipal, el ministerio público, a través de, eh, que tiene una denominación de medio ambiente, que tiene que vigilar que no te tiren basura porque está prohibido por la ley. Entonces, si yo paso por un lugar, ¿verdad? Yo soy fiscal, atención María Brito, yo soy fiscal, y paso, por ejemplo, por una calle y veo un vertedero, me tengo que parar ahí, porque yo soy el garante de que eso no suceda. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y lo estudio. ¿Quién es la que están tirando la basura aquí? ¿Son ustedes los comunitarios? No, vienen ah, vamos a poner la vigilancia para que el que venga lo, lo agarramos preso. Y lo hacemos saber. Mira, te estamos agarrando a la gente presa por tirar basura donde no se pueda. Y entonces tú con eso logras controlarla. Porque lamentablemente, señores, Dios hizo al mundo, para los que son cristianos, Dios hizo al mundo y le puso reglas. Y le puso sanciones. ¿Por qué? Porque la gente no siempre va por el mismo camino. No somos borrego, no somos vacas. La gente, uno va por aquí, el otro va por allá Y siempre habrá alguien que te rompa las reglas Que vaya en vía contraria Entonces tú tienes como autoridad Que ponerle un control a esa persona Es eso, es cumplir con el rol tan sencillo Como masticar un chicle y montar bicicleta Pero hay gente que no puede montar bicicleta Y masticar el chicle Porque o se tragan el chicle o se caen de la bicicleta Es tan sencillo como eso Nos estamos ahogando con un vaso de agua Atención alcalde y móvil, soluciones. móvil soluciones Si el problema es por ejemplo, la, la frecuencia, revisa la cantidad de camiones, revisa tus horarios. Y si el problema es que dejan una calle y pasan por otra, entonces el encargado, el supervisor de que en ese sector pase el camión por todas partes está fallando. Porque antes yo veía que andaba un supervisor detrás del camión, en un motor. Yo lo veía eso. Eh, incluso en, en mi zona había uno que se llama Mar, eh, eh, eh, Martín Abreu, que era el supervisor y andaba detrás de los camiones, a ver si, si recogían la basura y si la recogían bien y si pasaban por pues no tenían que pasar, es eso señores, no hay que ir a, a, a, a Finlandia a buscar los libritos que yo usan no, es el rol que está definido de alcalde de administrar la cosa pública en San Francisco de Macorís y de ahí todas las denominaciones, cumplir con el rol que a usted le han encomendado como alcalde y a móvil soluciones cumplir con el contrato con el cual usted se comprometió. Rol se llama eso. Y la vigilancia de rol que le corresponde a quien le corresponde. Ministerio Público que eh, no puede permitir que haya un, un vertedero improvisado. El, el alcalde tampoco lo puede permitir. O sea, dos o sea, dos autoridades hay ahí que no, no pueden permitirlo y lo permiten. No están cumpliendo con sus rol. ¿Tan sencillo como es? Muchísimas, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yerjan la antigua. Qué cosa tan sencilla de hacer, pero parece que ¿Como es montar posible. bicicleta y masticar chicle? Así de simple. ¿Puede vamos. usted, alcalde, hacer eso? ¿Montar bicicleta y masticar un chicle? Dicho esto, vamos a la pausa. Decirles, decirles antes de irnos a la pausa, que está con nosotros Rafael San, eh, miembro directivo de la Asociación de Colegios Privados. Estaremos hablando de la docencia semipresencial y otras cosas más. Vamos a la pausa.